Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos Hola, días, buenos días. buenos días. Buenos días, señorita Leire. Buenos días. Buenos días. Esta reunión la he convocado porque últimamente veo a ander que tiene unos comportamientos muy extraños, teniendo problemas de adaptación respecto del curso anterior a este. En clase, Xavi es muy nervioso, o sea, siempre está muy excitado y eso le afecta a él y además molesta a todos sus compañeros. Otra cosa que he visto en Adrián es que le cuesta mucho seguir las normas de clase, como por ejemplo atender activamente las explicaciones y me he dado cuenta que se suele enfadar con frecuencia. Quería hablar de la transición que va a acercarla a, a educación primaria. Tiene un poco de dificultad en una de las competencias que trabajamos, que es la lectoescritura. Estará haciendo tercero de primaria y es bastante más difícil en comparación a segundo. Si seguimos claro. el habéis establecido podremos hacer que siga esa continuidad de buenas notas que está sacando. Yo le aconsejo que con Rodrigo anoten juntos los objetivos y las responsabilidades que tiene que hacer y que se lo ponga en un sitio de su habitación que sea visible. Y aparte también introducimos un poco el mundo tecnológico, es como un tipo de powerpoint en el que aparecen diferentes juegos interactivos en los que la alumna debería pues pasar unas fases y unos niveles como si fuese un juego normal. Muchas gracias de verdad por todo. Adiós. Adiós. Adiós, Paula, que vaya genial. Adiós, igualmente.